Ya, genial Bueno, como les contaba, este evento lo organiza Legal Hackers, eh, Lima Digo Lima porque en verdad es un movimiento eh, a nivel global eh, Sin fines de lucro, que lo que busca es promover justamente soluciones de problemas Que tengan que ver entre la tecnología y el derecho ¿No? Eh, se fundó en el 2012 en Brooklyn y actualmente está en, presente en 168 ciudades y es el movimiento de innovación legal más grande del mundo. Como pueden ver en el mapa, eh, estamos por todos lados. Y nosotros somos el capítulo de Perú-Lima. Pero también hay, por ejemplo, de Hackers eh, Arequipa. de Hackers, ¿qué no es? Eh, no es una entidad comercial, no es una asociación gremial, no es un grupo de lobby político, tampoco es un grupo de investigación en ciberseguridad. Somos una comunidad de voluntarios, neutral y abierta a cualquiera. Es, es sumamente fácil unirse, eh, como pueden ver. Eh, somos abiertos, ¿por qué? Porque a pesar de que tiene que ver con inter, intersección, con derecho e innovación, no solamente buscamos abogados, sino también académicos, investigadores, tecnólogos, artistas y diseñadores y emprendedores. Eh, se fundó, el capítulo de Lima se fundó en el 2018, y nos encontramos reconocidos y avalados por Legal Hackers International, más de 1700, 1700, 1.700 miembros, más de 12 eventos organizados y más de 1.000 asistentes a nuestros eventos. Eh, somos eh, las personas que se encuentran en estas fotos: Adriana Paredes, Adriana Tapia, Álvaro Castro, Felipe Gamboa, Miguel Morachimo, Rafael Santín y yo, Paola. Eh, y la verdad es que yo soy una nueva miembro, yo también he sido parte de la comunidad, he asistido a los eventos y es mi primer año uniéndome a la comunidad de Legal Hackers y estoy muy contenta, ¿no? A ser parte organizadora. organizador. Acá pueden ver, eh, cuando no estábamos impedidos de, del contacto social, eh, han habido eventos donde hemos podido asistir y hoy en día nos encontramos haciéndolos de manera remota. ¿Y cómo se pueden involucrar en Legal Hackers? A través de legalhackers.p, nos pueden buscar también en Meetup, eh, como Legal Hackers Lima, ahí hemos hoy día colgado el evento y muchos se han inscrito por ahí, o en nuestro canal de Slack, que es hola.legalhackers.p. Pueden involucrarse, pueden sugerirnos charlas o en general escribirnos en cualquier duda o comentario o si hay un tema en interés que les gustaría hablar o profundizar. También pueden visitar nuestro canal de YouTube, nuestro canal, este, nuestro Twitter. En YouTube tenemos hoy en día colgados todos los, la mayoría de los eventos que hemos hecho. Entonces, si hay algún tema que particularmente les interese, los invito a que visiten nuestro, nuestra, nuestro canal de YouTube y chequen los videos. Hemos, reciente, hemos abierto recientemente nuestro canal de Insta. Instagram como legalharkers.p si pueden síganos, Adriana más adelante imagino que lo, lo va a poner en el chat o si no yo en un rato le pongo y nada, le doy el paso a Adriana que va a empezar con, con este con este evento que en verdad está súper bueno y yo también me muero por escucharlos, gracias Ahora sí. Hola Adriana, te escuchamos. Gracias, ya soy libre. <ríe> Bienvenidos todos otra vez, qué gusto tenerlos acá, qué alegría que nos estén acompañando en este evento y gracias a los speakers también que se han dado un tiempo para conversar con nosotros. Ya les adelantaba Paola, o no? Bueno, ya lo han visto en la publicidad del evento, ya vamos a hablar de la cultura de la desinformación, de fake news, y para eso tenemos... Un, unos excelentes invitados que nos acompañan hoy. Ariana Lira, que es conductora del podcast Tenemos que hablar y reportera del comercio. Rodrigo Salazar, que es director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Y Eduardo, que es filósofo y cofundador de 200, que es una incubadora de, de, tecno, de Iniciativas de tecnología ciudadana que busca empoderar a los ciudadanos para que se involucren en la realidad política. Así que tenemos para hablar de todo, desde todas las perspectivas, y de, bueno, esta situación que, en la que estamos ya desde hace un buen tiempo, desde que empezó la pandemia, con tanta información que en realidad ha generado desinformación. Y yo quiero empezar con, con una frase que, que leí, en, que estaba leyendo mientras hacía mi research para este, para este meetup, y encontré una que decía, si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad, en una verdad. Y esto, curiosamente, es uno de los principios de la propaganda nazi, que bien podría aplicarse a lo que estamos viviendo hoy día. Un montón de información y una democratización de la información que se ha dado a través de las redes sociales, pero que también ha generado mucha desinformación y la dificultad de encontrar fuentes confiables, ¿no? O de poder identificarlas. Así que para eso estamos con estos, con nuestros invitados y le voy a dar el pase a Rodrigo para que nos cuente un poco desde su perspectiva eh, qué, qué podemos esperar de ese tema, cuándo estamos frente a una fake news y qué podemos hacer. Rodrigo. Muchas gracias Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches a todos. Espero que esté yendo bien. Este, bueno, en realidad lo que estamos viendo es una, es una digamos, una situación gravísima, ¿no? Nunca en la historia del Perú, que yo recuerde, este, de las últimas elecciones, e incluso este, de, de situaciones anteriores electorales, hemos tenido tanta desinformación. Eh, tuvimos, por cierto, en el 2016 desinformación, también en las elecciones regionales en 2018, pero nunca al nivel que tenemos hoy en día, al punto en el cual la narrativa post-electoral, es decir, después del 6 de junio hasta hoy en día está basada principalmente en desinformación. Eh, lo pueden ver ustedes con sus familias en el chat de WhatsApp, lo pueden ver ustedes con sus amigos, aquellos que creen, que no creen en el fraude, aquellos que dicen que... En fin, una, una, una tremenda cantidad de situaciones en las cuales a veces no podemos ni siquiera conversar porque la información está basada en mentiras. ¿no? Sí quisiera deslindar un poquito acerca de este tema de la desinformación porque mucha gente piensa que hay una suerte de maldad detrás de la desinformación, que hay un centro... Este, donde la gente comienza a producir información equivocada, la transmite para poder generar problemas sociales. Yo creo que la desinformación en gran medida, por lo menos lo que estamos viendo hoy en día en el Perú, eh, es, digamos, ignorante. ¿no? Es decir, hay gente que no tiene ningún conocimiento de la, de la, de la legislación eh, electoral, gente que no tiene ningún conocimiento de cómo funciona la OMPE o el JNE, y de pronto son pues, expertos, ellos mismos revisan actas y por ahí pues este, que, que son las nuevas voces de la verdad. Entonces, dentro de esa intención de informar, se desinforma también porque hay desconocimiento y de ignorancia. Eh, eso por un lado. Y por otro, esta situación en la cual este, yo creo que es verdad lo que a mí me parece que es cierto, no, no, no asociado realmente a, a la realidad de las cosas, sino a lo que a me parece a lo que yo siento, a lo que yo creo. Nosotros, como Consejo de la Prensa Peruana, lanzamos este año, un medio de comunicación eh, llamado Perucheck, lo pueden buscar en internet, en en Twitter y en Facebook, eh, para de alguna manera confrontar la desinformación que saliera en redes sociales durante el proceso electoral. Nunca supimos que iba a llegar a este nivel, por supuesto. ¿no? Y, y lo que podría decir respecto de, de, de la experiencia que hemos tenido en estos cuatro meses y medio con Perucheck es que buena parte de la información y buena parte de las decisiones que la gente toma y buena parte de la. Narrativa postelectoral, como mencionaba, está basada en mentiras, en falsedades, en equivocaciones. Y el problema es que la gente basa, ¿no? basa sus su pensamientos, sus ideas y sus creencias en información falsa. ¿no? Es decir, encontré un acta que por ahí pues, este, tiene algunas cosas irregulares, por tanto, el través generalizado, ¿no? Falacias como esas. Eh, y, y, y es muy preocupante porque, por más que la información sea mentirosa, o sea falsa, o no sea verdadera, es suficiente que la gente crea que es cierta para que podamos tener el problema que tenemos hoy en día, ¿no? en la cual hay gente que todavía sostiene que ha habido fraude, cuando ya no hay ningún argumento que esté detrás de eso, no que lo sostenga. Entonces, yo para cerrar un poco esta intervención inicial, quería que, que el problema principal que tenemos en la democracia hoy en día va más allá de pero castigo, va más allá de que es Es un problema de información, es un problema que no podemos saber qué sucede en la realidad porque tenemos realidades paralelas, porque tenemos, eh, eh, eh, digamos, sensaciones de qué cosas debe ser y por tanto yo debo imponerme en el resto. Eh, creería yo que a nivel global, el principal problema de la democracia hoy en día es en la desinformación. Sí, totalmente. Creo que estamos viviendo una situación complicada, eh, definitivamente creo que históricamente pues, es algo que es, es nuevo para todos, y que nos pone en una situación también de, lo que tú decías, no de pronto no hay esta información tan clara, porque es cierto, no son especialistas y se ponen a leer, pero vamos, estamos hablando también de un tema que nos atañe a todos, como las elecciones, no y qué complejo que algo tan, que debería ser tan conocido por los ciudadanos, o por lo menos deberíamos saber qué estamos haciendo cada cinco años, hoy se convierte en una necesidad de conocer estas normas, pero son tan complicadas que pues nadie las entiende. Quizás también esta simetría de la información puede estar generando este espacio. Eduardo, de repente tú ahí nos puedes dar un poco los alcances de cómo lo ves desde la perspectiva del ciudadano y, y qué podemos ir haciendo ¿no? desde, desde este lado. Eh, sí, mira, bueno, primero mil gracias por la, por la invitación. Este, siempre, siempre me encanta, sobre todo, conversar con abogados rebeldes. Eh, son una, una especie muy divertida. Eh, así que gracias. Y, y mi lente está todo esto, eh, eh, la imagen detrás mío es una imagen de la realidad actual, ¿no? Es como que capturado en vivo, eh, porque si ustedes están como yo, le están pasando súper mal en estos días. Yo le estaba pasando súper mal, he hecho bolita en mi cama este, largas cantidades de tiempo por todo lo que está pasando. Todos mis grupos de WhatsApp están silenciados, hay un montón de gente que no me habla y no me va a volver a hablar. Y quizás sea lo mejor. Eh, y yo estaba pensando un montón, ¿qué, ¿qué fue? O sea, ¿en qué momento caímos en este hoyo negro de, de toxicidad eh, súper dura, eh, tanta eh, hostilidad, violencia? Eh, y creo, por un lado, construyendo sobre lo que decía Rodrigo, ¿no? las, las, las elecciones más mediatizadas que hemos tenido en nuestra historia, de todas maneras, eh, nunca ha habido tanta presencia de redes sociales en la conversión política como ha habido eh, este año, y eso distorsiona un montón de cosas, pero sobre todo en un contexto en el que Nuestros, nuestros vínculos sociales normales están atrofiados, o sea, nuestra relación hoy día con la realidad es esencialmente a través de una pantalla, no, no está pasando que vas a la oficina y te encuentras con un montón de gente y quizás tienes una conversación casual en el almuerzo para conversar algunas cosas que orgánicamente, normalmente también modera un poquito el discurso, ¿no? que ahorita solamente tu cámara de resonancia de tu casa y, y empiezas a conversar con las mismas personas sobre las mismas cosas eh, para darte siempre la, la razón, y eso es como que creo que también termina amplificando eh, un montón de, de, de patrones tóxicos. Eh, pero para mí también es súper importante hacer un poquito el zoom out y ver el ecosistema, ¿no? No, no ver solamente, creo que es importante ver la acción individual, pero hay que ver un poco cuál es el ecosistema mediático en el cual pasa todo esto. O sea, también pienso mucho que en, en noviembre, eh, como que se hizo muy evidente que había un choque entre una, una cultura de, de medios tradicionales que salían a contarte, a tomar el testimonio, del cajero automático, y mira cómo le han pegado al cajero, y como una cierta narrativa, y al mismo tiempo tenía gente en la calle con su teléfono, grabando videos de, de persecución policial, como que un montón de abusos, como una narrativa completamente distinta, y ahí empieza como que realmente exacerbar esta desconfianza, oye, fácil, no nos están contando la figura completa, o sea, hay algo que no estamos viendo del todo, y, y ahí tenemos también que, que afrontar esta realidad extraña de que en el, en el 2021, una persona de a pie, como cualquiera de los que estamos aquí, lleva en su bolsillo más capacidad de, de computación y de comunicación de la que tenía todo un medio profesional hace 20 años. O sea, tienes un alcance global en tiempo real para transmitir lo que se te dé la gana, de una manera que hace un tiempo era, era recontra complicada, y, y con eso viene lo que, lo que decía Ben Parker, el tío, el tío de Spider-Man, ¿no? con gran poder viene gran responsabilidad. Y nuestro poder de comunicación ha crecido exponencialmente más rápido que nuestra capacidad para tomar responsabilidad sobre, sobre esa misma capacidad. Eh, y, y, y creo que sí es problemático cuando ponemos la, la carga o la responsabilidad por resolver ese problema en el ciudadano individual. O sea, pedirle al ciudadano individual que absorba toda la responsabilidad por filtrar el ecosistema mediático eh, no, no, no nos va a llevar a buen puerto porque no es viable, es decir... Eh, a menos que seas un periodista profesional, eh, tu chamba en el día a día no, se, no se basa en recibir y procesar información para determinar qué es verdadero y qué es falso. O sea, como sociedad dijimos en algún momento, oye... Ya que no todos podemos hacer esto, y algunos tienen que hacer zapatos, y algunos tienen que hacer sándwiches, y algunos tienen que hacer otras cosas, ¿por qué no hacemos que algunas personas se dediquen a hacer esto profesionalmente, y después nos compartan un poquito sus aprendizajes y sus resultados? Y teníamos un contrato social que más o menos funcionaba en esos términos, o sea, una, una distribución del trabajo mediático, y ahora ese contrato se ha disuelto. O sea, es como que, por varias razones, es como, ya nos, uno, ya nos sentimos que podemos confiar plenamente en ese trabajo, y ya no sentimos que necesitamos depender plenamente de ese trabajo, porque ahora yo tengo acceso de primera mano a mucha información que antes no tenía. O sea, yo puedo leer las fuentes directamente, puedo llegar a, a, a los informantes, a los participantes, de una manera que, que hace muchos años, que hace pocos años no, no era posible. Eh, entonces, para mí eso se traduce en, en dos cosas. Siempre estoy tirando como que algunos insumos como para que vayamos conversando, ¿no? Por un lado, claramente hay que invertir mucho en un tema de alfabetización mediática, o sea, cómo le enseñamos a las personas a interpretar la información que llega de todas estas pantallas sin volvernos locos, porque ya estamos en un punto donde ya más allá de la desinformación ya esto está afectando la salud mental de las personas, o sea, esto es un problema de, de salud pública casi. Eh, y eso va por un lado, ¿cómo hacemos eso de una manera razonable, con expectativas razonables este, sobre las personas? Pero por otro lado, ¿Cómo aceptamos que ya no estamos en el ecosistema mediático de hace 10 años? O sea, la prensa libre ya no es ni prensa ni es libre. O sea, la, la, la prensa ya no, ya no importa realmente lo que sale impreso en el papel, o sea, sale por pantalla, sale por un montón de canales de distribución, tiene otro tipo de alcance y otro tipo de impacto. Y ya no es libre en el sentido de que ahora las organizaciones informativas forman parte de conglomerados mediáticos que tienen estructuras de propiedad, que tienen accountabilities a diferentes actores, diferentes accionistas, hay diferentes capas de información que no siempre son visibles para los que consumimos esa información, para tener claro, oye, ¿cuáles son los, los accountabilities y, y, y los hilos que están conectados a toda esta madeja? Entonces, eh, tenemos que reconocer eso y, y reconocer que también hay tecnología que hoy día... Eh, eh, está introduciendo nuevos incentivos eh, como los algoritmos de redes sociales que van a beneficiar al contenido que sea siempre el más escandaloso. No el que sea mejor, ni más correcto, ni más acertado, ni mejor investigado. El contenido que va a ser beneficiado por el algoritmo es el que genera más likes. ¿Cuál es el que genera más likes? El que es más escandaloso, el que, el, el que habla de, de, de lo más así flagrante, lo más estrambótico, que la gente empieza a rebotar y empieza a preguntar oye, no sé si esto es verdadero, pero lo comparto por si acaso. Ya, eso es lo que empieza a generar como que un, un, una, una bola de nieve de desinformación, eh, e incluso, eh, yo no, no, no sé si esto sea verdadero en el Perú, pero ya hay mucha evidencia que, por ejemplo, en Rusia, tienes estas granjas de trolls cuyo único trabajo es producir desinformación y generar como que este, desconcierto, confundir, porque eso eh, ayuda a, a, a sembrar discordia y a, y a promover una agenda, este, en este caso, asociada a los intereses rusos. entonces ya, dos cositas como para cerrar el principio y ya vamos conversando. no Pero primero, una que es bien relevante, yo creo, para los abogados in the room, que son seguramente la mayoría. Acá tenemos que hacer preguntas sobre regulación. O sea, sobre cómo se regula esto, cuál es la mejor manera, la autorregulación, me atrevo a decir que claramente no ha funcionado si es que estamos teniendo esta conversación. Entonces, ¿qué otros mecanismos tendría que existir para que podamos hacer regulación efectiva? O sea, en, en, en Estados Unidos fue todo un tema cuando a Trump lo sacaron, el, el D-platform de Trump, cuando lo sacaron de las plataformas de redes sociales, pero eso es porque Twitter es una compañía americana y eso ocurre en un contexto. Eso no, no ocurre aquí en el Perú. Entonces, ¿qué tipo de preguntas sobre regulación tendríamos que estar haciendo para empezar a mitigar eh, el impacto nocivo de, de estos patrones este, de, de desinformación? Eh, y la segunda es, ¿qué nuevos actores deberían existir? ¿Y qué nuevos modelos de negocio deberían existir? Yo, yo creo que si algo bacán está pasando a nivel local y a nivel global, es que están surgiendo un montón de nuevos actores con nuevos modelos de negocio. Está BuzzFeed, Huffington Post, Vice Media, Vox. Localmente tienes la encerrona, sálvese quien pueda. León Moya con su código QR que dice tengo hambre y te pide que le yapees todas las noches. O sea, hay innovación que está ocurriendo y nuevas personas que están eh, abriendo sus voces porque el costo de, de producir y distribuir contenido, se ha ido al piso. O sea, ahorita estamos haciendo un evento sabio para cuántas personas. Básicamente una cuenta de Zoom. No necesitas mucho más para empezar a transmitirle información a la gente. Pero eso tiene un techo. O sea, hay un techo a, a cuántas personas le vas a yapear con su código QR todos los días o todos los meses. Probablemente una, probablemente a dos. Más que eso, no sé, o sea, hay un techo a cuán diverso y cuán grande puede ser este, ese ecosistema, pero hay que observar qué es lo que está pasando ahí, qué nuevos actores están surgiendo, porque estoy completamente de acuerdo con lo que dice eh, Rodrigo, ¿no? O sea, esto no es un tema menor. O sea, lo que está pasando es que hay un sistema mediático que nos está fallando, que ya no da más para la realidad, y ante la frustración que genera, lo que termina eso generando es el, el desencanto. ¿Sabes qué? Apago la tele, ya no quiero ver nada, no me quiero enterar de nada, y eso finalmente termina redundando en una ciudadanía desinformada, desinteresada, y pasan cosas como las que pasan hoy día en el Congreso. ¿no? Entonces, si no atacamos ese tema medular de manera sistémica... Eh, creo que se vienen tiempos incluso más oscuros de los que venimos. ¿no? Es decir, que el mejor legado a estos tiempos oscuros creo que podría ser, repensemos ese ecosistema, veamos qué formas de innovación están surgiendo eh, y aprendamos sobre eso para construir algo mejor. Ahí paro, ya dije muchas cosas. Sí, completamente de acuerdo. Creo que es el momento de, de plantearnos eso y sobre todo también desde la regulación. ¿no? ¿Qué plantea, qué, ¿Qué mecanismos podemos plantear también desde ahí para hacer... Algo diferente. Y un poco también ahora dándole el paso a Ariana, ¿hasta dónde llega la libertad de prensa? No? Hay un límite qué es lo que, digamos, en este momento podemos estar esperando de los medios de comunicación tradicional. También deberían ser parte de este todo este proceso de innovación, ¿no? Ya que el ciudadano quizás ha dejado de de confiar 100%, de abocarse totalmente a los medios de comunicación, está viendo otras formas de informarse, y, y como decía Eduardo también, si hay personas especializadas, esperaríamos que ellos también, ¿no? las, las medios de comunicación también sean quienes puedan transmitir la información, ¿qué, qué podemos esperar? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Y, ¿Y qué pensamos? ¿O hasta dónde está este límite de la libertad de prensa hay? Gracias Adri, gracias a todos, gracias a, bueno, los que me han, los que han hablado antes de mí, Eduardo y Rodrigo, muy interesante. De acuerdo con ellos en, en bastante, en realidad, eh, creemos los tres, estamos de acuerdo, me parecen que eh, esta campaña electoral ha sido histórica en el sentido de que nunca se ha manifestado con tanta fuerza el fenómeno precisamente de la desinformación el, o de los fake news en redes sociales, como se está viendo en este proceso, ¿no? Creo que era cuestión de tiempo que esto llegue a, a nuestro país, o lo hemos visto también en, en, en muchos otros contextos, lo hemos visto en el contexto del Brexit en, en el Reino Unido, lo hemos visto en la elección eh, presidencial de Estados Unidos en el 2016, en la elección de Brasil en el 2018, que de hecho, ligando un poco a lo que decía Eduardo sobre la autorregulación, ¿no? llevó a que WhatsApp, por ejemplo, cree todas estas regulaciones de los mensajes de reenviado muchas veces, etcétera para como tratar de alertar... Eh, eh, Estas, este, esta información Si lo pago en el mes, se supone que eso también aplicaría pues... No sé si alguien habló o, o bueno, si alguien habló y no lo escuché, disculpen este, sino que creo que ah bueno, y, y también un poco como antes de pasar a mi tema, preciso que es el de los medios, porque yo vengo claro de los medios de comunicación yo soy periodista, vengo un poco del lado oscuro de, de lo que ha estado pasando este, sí quería hablar un poco sobre el tema mismo de los fake news y de la desinformación como propaganda, ¿no? Porque estoy de acuerdo con, con Rodrigo, y, y es más, lo hablaba con él en una entrevista que yo le hice hace, hace poco, justamente para una nota sobre esto, en que es cierto que hay, eh, que mucha de la desinformación que, que hemos visto en, estas, eh, en esta eh, narrativa post-segunda vuelta de las actas electorales, de los supuestos fraudes en la OMP, etcétera, han venido de ciudadanos, digamos, bien intencionados, que creen que han encontrado algún tipo de irregularidad y han viralizado información que, bueno, al final resultaba ser eso, ¿no? Desinformación en base a, a ignorancia en cuanto a cómo funciona la ley electoral, a cómo funcionan los procesos electorales, etc. Pero es importante también que no dejemos de ver que, que eh, sí existe un, un... que la desinformación como, como estrategia de propaganda política sí es algo real, ¿no? Y es algo que ha ocurrido en muchos lugares del mundo, y que si bien muchos ciudadanos podríamos estar compartiendo información, pensando que estamos como ayudando a... a a proteger la democracia, eh, en realidad existen muchas personas que impulsan este tipo de desinformación sabiendo que es información incorrecta, sabiendo que no se está verificando con fines políticos, ¿no? información tan sencilla como a mí me encanta el ejemplo de los famosos eh, muertos que fueron miembros de mesa o menores de edad que supuestamente fueron miembros de mesa y que hacía, eh, hacía falta hacer una búsqueda muy simple de verificación para darse cuenta que esto no era así, de hecho Perú check a cargo de, de, de Rodrigo y, y bueno el Consejo de la Prensa Peruana, ha hecho un trabajo extraordinario en ese sentido. A mí me da mucha pena que la gente no conozca suficientemente Perucheck porque yo lo único que hacía en los grupos de WhatsApp cuando me mandaban todas estas noticias falsas era responder con p porque ahí están todos los virales explicados, no que es algo que, que es un chambón, en realidad. no eh, Bueno, y sobre ese tema de, de los fake news como justamente una herramienta de propaganda política, yo quería enseñar este librito, no sé si se ve... Que se llama Fake News, en la nueva arma de destrucción masiva de un periodista español que se llama David Alandete, que justamente explica cómo las fake news se han usado eh, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, justamente como un arma de, de, de desinformación, de propaganda política, que es un poco lo que, lo que mencionaba Eduardo de, de estas como centrales en Rusia. Y claro, no, no estamos diciendo que acá, no, no sabemos si acá existe una central ahí dominada por alguien que está produciendo fake news, pero de que se están utilizando la, las noticias falsas como herramienta de, de, de propaganda. Es algo que sí está pasando y es algo de lo que tenemos que ser conscientes eh, nosotros como ciudadanos. ¿no? Eh, y bueno, el otro motivo, porque yo creo que esta campaña ha sido histórica, aunque eso tampoco es una gran novedad, pero ha sido especialmente perturbador para mí a mi corta edad, ha sido justamente el rol que ha tenido la prensa y los medios de comunicación en esta campaña. Lo digo yo que vengo, que trabajo además en un grupo, en un, el grupo, eh, el, el grupo de, de medios de comunicación más grande del país. Eh, y, y creo que me gustaría como hablar un poco sobre cuál es el rol que tenemos los medios y cuál es el rol que tienen los ciudadanos respecto de los medios justamente para frenar como esta, este nuevo ecosistema, o, o intervenir ese ecosistema del que habla Eduardo. ¿no? O sea, en, en este contexto en el que hemos tenido infinita información, eh, bombardeos por todos lados, donde uno ya no sabe qué es cierto, qué no es cierto, lo ideal o lo, lo utópico hubiera sido poder decir uy, vamos a mirar qué dicen los medios grandes, o los medios tradicionales, eh, y si es que ellos lo no reportan, pues es verdad, y si es que no lo reportan, es que seguro es mentira, ¿no? Eso hubiera sido como ideal, y hubiera sido muy bonito. Pero lo cierto es que, eh, ¿cómo podemos exigirle a los ciudadanos que crean en nosotros con la enorme crisis de, de credibilidad que, que tenemos los medios de comunicación? ¿no? Hay una encuesta de Ipsos, acá justo tengo apuntado el dato, del 2018, 2018 no hace tres años, que decía que el 48% de personas... No confían en los canales de televisión y el 49% no confía en la prensa escrita. Que soy segurísima que si se hace esta encuesta, se actualiza esta encuesta este año, los resultados van a ser muchísimo peores. ¿no? Eh, o sea, la performance que han tenido los medios en esta elección, eh, sin duda, han, han mediado mucho más la, la credibilidad que ya tenían los medios. Eh, entonces, claro, la pregunta que, que yo me hago todos los días es: ¿cómo puedo exigirle al público que confíe en mí como periodista o que confíe en un medio de comunicación si es que hemos digamos, este, violado la confianza de, del ciudadano, que es al final del día como el, el, la, la única persona a la que un periodista se debe de ver, ¿no? debe de ver su, su labor. Entonces yo quería un poco como responder esta pregunta de, de cómo hacer que, que, volve, que, que, que se pueda volver a confiar en los medios de comunicación en este contexto de, de desinformación, eh, y dividir un poco la respuesta en dos partes, ¿no? Primero en el rol que deberíamos tener los medios de comunicación, los periodistas, y luego en el rol que deberían tener los ciudadanos, el público... Porque eh, el público, como consumidor de noticias, si bien no tiene que tener la carga de la prueba, o no tiene que tener toda la responsabilidad, para mí sí tiene una responsabilidad importante. Eso, eso lo voy a decir después. Pero bueno, o sea, la, la, el primer como punto que yo quería tratar es cuál es el rol que debería tener un medio de comunicación. ¿no? En, en un, por ejemplo, en una campaña tan polarizada, en, en un tema político. Hoy en día estamos hablando bueno, de la elección, pero vamos a tener muchos otros temas controvertidos y, y, y con, con mucha carga ideológica en los que los medios de comunicación van a tener un rol importante, y la pregunta es qué, podemos, qué debemos hacer los medios de comunicación en ese contexto. ¿no? Y, y bueno, hay, hay diversos como conceptos de los que se ha hablado en, en esta campaña, a raíz de, de muchas cosas que han pasado en los medios de comunicación, que ustedes lo deben, eh, lo deben haber seguido bastante bien. Eh, hay, hay un libro que, que, en mi opinión personal, es como una guía, no sé si Rodrigo también... Le gusta, que es una guía bastante completa como de ética periodística que se llama Elementos del Periodismo. Eh, y, y en ese libro, como se tratan varios conceptos, ¿no? O sea, un concepto, por ejemplo, es el de la objetividad. O sea, ¿el periodismo debe ser objetivo? Es una pregunta que es una palabra que se ha usado mucho en, en, estos, en esta campaña. Y, y hay una cosa que hay, que hay que entender y que todos tenemos que tener muy claros: es que los periodistas nunca van a ser objetivos, porque como seres humanos, nosotros estamos llenos de sesgos, de ideas, de opiniones, no somos máquinas, y precisamente porque los seres humanos no somos objetivos, y los periodistas no somos como superhéroes que estamos despojados de, de, de cualquier sesgo, lo, lo que se busca en el periodismo es que el método periodístico sea objetivo. No, nunca se espera que el periodista lo sea, sino que su método lo sea, y el método es una manera, es algo que tenemos que usar nosotros los, periodi los periodistas justamente para desafiar nuestros sesgos, y para desafiar nuestros... Eh, cualquier tipo de, de, de desviación que podamos tener. ¿no? Entonces, la objetividad del periodismo tiene que responder al método que usamos para recolectar y presentarles a ustedes la información. Es, es algo como lo que, lo que ocurre en el método científico. ¿no? Nuestras notas o nuestros reportajes deben venir de un proceso transparente, contrastable, eh, riguroso, y ese proceso es el que debe ser visible para el público. El público tiene que poder mirar la nota, el reportaje, y de ese reportaje poder inferir que la información que le estamos dando es correcta, porque le estamos mostrando cómo lo hemos conseguido. ¿No? Y, y otro concepto que ha sonado mucho también, por ejemplo, es el de que, que los medios deben ser imparciales o neutrales, y es, ese término, por ejemplo, también se, se, se menciona en ese libro que les comentaba, de elementos del periodismo. Es, es discutible, eh, o digamos, hay más de una manera de conseguir el periodismo en cuanto a la neutralidad o la imparcialidad. Eh, textualmente, en elementos del periodismo dicen que ser imparcial o neutral no es un principio fundamental del periodismo. El periodismo, el periodismo puede ser un periodismo con una línea editorial, puede ser un periodismo que que defiende determinadas posturas. Ahí la, eh, la, la clave para mí es eh, la transparencia que se tiene desde el medio de comunicación para decirle al ciudadano cuál es, el, cuál es la línea editorial que tiene. ¿no? Eh, es válido que un medio de comunicación, si es que así lo decide, pueda tomar partido por un partido político, o pueda tomar partido por una candidatura, o, o por eh, determinada postura ideológica, en Estados Unidos se hace todo el tiempo, los medios de comunicación endosan expresamente candidaturas, eh, pero la clave es, es eh, que ese endose sea expreso. Nosotros, ustedes, como consumidores de noticias, no tienen por qué adivinar si determinado dominical, o determinado canal de televisión, o determinado periódico eh, está haciendo una campaña activa a favor de un candidato. Eso se lo tiene que decir el medio de comunicación de manera expresa. Le tiene que decir, nosotros estamos apoyando a la candidatura de Keiko Spimori o estamos apoyando a la candidatura de Pero Castillo por tal, tal y cual razón. Si el medio de comunicación no es expreso en eso, entonces está manipulando la manera en, lo, en la que ustedes reciben la información ¿no? y la manera en la que ustedes van a tomar una decisión. Y para mí ahí radica, digamos, cuál ha sido el... el el gran talón de Aquiles de los medios de comunicación en este proceso electoral, porque no, no ha habido medios de comunicación, eh, o, o por lo menos no recuerdo alguno que se haya atrevido a, a, a decir expresamente por qué está apoyando a, a un candidato o a otro, cuando los apoyos han sido pues más, que, más que obvios, ¿no? Eh, y bueno, eso creo que es o sea, algo que sí es un, un concepto, digamos, en lo que sí hay concepto, consenso absoluto en el periodismo, dicen que el principio fundamental del periodismo es eh, en la obligación que tiene el periodista con la verdad. Sobre eso no hay eh, discusión, la verdad es que sí hay, es una discusión muy tangencial que, que no, no tiene ningún tipo de importancia, creo, en, en la discusión o en el debate periodístico, porque la obligación con la verdad es, es un hecho discutible en el periodismo, y, y cuando hablamos de verdad, tenemos que hablar de la verdad, así sea una verdad que nos guste o no, así sea una verdad que sea favorable para tal o cual causa o ideología, Así sea una verdad que vaya en contra de nuestra línea editorial como medio de comunicación. Si nuestro medio de comunicación es un medio de comunicación pro-empresa, eh, y la verdad es que eh, tenemos información que perjudica a la candidata que es pro-empresa, esa verdad tiene que salir igual. Esa verdad tiene que ser enseñada igual, mostrada igual, porque la, los hechos son sagrados y corren de manera paralela a la línea editorial. Y creo que eso es algo en lo que los medios han, han fallado... Eh, fatalmente, ¿no?, en esta, en esta campaña. Eh, yo no sé si, si todos por malicia, quizás algunos por ignorancia, pero de que ha sido así, ha sido así. así, o así. Y, y bueno, dicho esto, eh, después de, de dar, dar con palo al, a los medios, a, a mi lado también quería hablar de la responsabilidad que tiene el público y que tienen ustedes como consumidores de noticias, que a mí me parece también importante, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con Eduardo en que la carga de la prueba no puede estar puesta en el ciudadano, ustedes no tienen por qué... Eh, digamos, volverse expertos y críticos de medios y saber exactamente cuál medio funciona eh, tiene buenas prácticas o no, etcétera Pero sí hay ciertas cosas que ustedes como consumidores de noticias eh, pueden hacer para que exigirle a los medios precisamente que, que, que sean veraces ¿no? y que cumplan con justamente este, este deber de, de, de, de la verdad. ¿no? El público no está para mí libre de responsabilidad. Hay un, un artículo... Que no lo encontré, tengo el apunte, pero espero encontrarlo luego, por ahí que lo veo en el, en el chat o algo de un periodista madrileño, Ricardo de Queroli, que publicó en el diario El País hace varios años ya, que, que habla de, de todo este tema que, que mencionaba también, este, creo que no, no me acuerdo si fue eh, Eduardo o Rodrigo, los dos, de, los, de cómo funcionan los algoritmos, las redes sociales, ¿no? que nos encierran, Ricardo Queroli usaba esta, esta metáfora, ¿no? nos encierran en un cajón ideológico. Eh, y, y en este cajón, todo el contenido que recibimos está filtrado según nuestras inclinaciones políticas. ¿no? Estos son lo, los famosos filter bubbles, los filtros de burbuja. No sé cuál es la traducción en español. Pero nosotros estamos en redes sociales y las redes sociales funcionan, tienen algoritmos que hacen que nosotros recibamos información de usuarios que piensan como nosotros, de, eh, que, nos comparta, que veamos información similar a la que nosotros compartamos. Y eso es absolutamente peligroso. ¿no? Y hay un fenómeno que se llama extremismo en clave, que justamente explica cómo nosotros, reforzamos nuestras posturas políticas cuando solamente interactuamos con gente que piensa como nosotros. ¿no? Si nosotros solamente leemos a gente que piensa como nosotros, solamente interactuamos con personas que piensan como nosotros, eh, evidentemente vamos a estar dentro de estas burbujas y, y lo que ocurre es que incrementamos nuestra, la confianza en nuestras creencias porque solo la reafirmamos con la información que tenemos a nuestro alcance. Y por lo tanto, disminuye totalmente nuestro escepticismo, disminuye nuestra capacidad de diálogo con la persona que, que piensa diferente, ¿no? De repente nos encontramos con alguien que nos dice algo diferente a lo que estamos leyendo, viendo en Instagram, en Twitter, hace dos meses, y decimos, oye, ¿qué te pasa a ti? Eres un terruco, ¿no? Oye, ¿qué te pasa a ti? Eres un facho. Y eso es justamente porque estamos en esta, en esta burbuja que, que es sumamente dañina para la democracia, ¿no? Y eso es justamente lo que, lo que genera el extremismo, la polarización, que ya estamos viendo. ¿No? Y, y de ahí la importancia que tienen los ciudadanos de romper con la burbuja, ¿no? de leer a las personas que opinan distintos a ustedes, de, de que podamos también eh, ver medios de comunicación, y no solamente evaluarlos, me gusta este medio de comunicación porque siempre como ataca al político que no me gusta, sino más bien por el método que tienen, que es un poco lo, lo que decía al comienzo. ¿no? Eh, hay un, un fenómeno que es el Hostile Media Effect, que yo siempre hablo de ese, de ese fenómeno, es como soy un disco rayado sobre eso, que explica cómo las personas que tienen una postura política eh, marcada suelen percibir las noticias, que no confirman esa creencia como parcializadas hacia el otro lado. ¿no? Entonces me sacan un informe, y yo soy eh, castillista, imagínense, me sacan un informe que critica a Pedro Castillo y yo voy a decir que ese, ese medio de comunicación está parcializado a favor de Keiko. No estoy mirando el método, no estoy mirando eh, qué tan veraz es la información, cuáles son las fuentes que me están presentando, solamente no me gustó lo que me están enseñando, y por lo tanto, lo tacho, de alguna manera. ¿no? Eso es irresponsable. Como consumidores de noticias, nosotros también tenemos que romper esa burbuja, y si queremos justamente exigir medios transparentes, medios honestos, también tenemos que saber reconocer la verdad, así no nos guste la verdad, ¿no? y así no, no, no confirme la, las causas que defendemos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer como consumidores de noticias, cuando vemos una noticia, no es si estoy de acuerdo con la noticia o con la información, sino por qué debo creer que esa información es real. Y ahí está la importancia de mirar el método, de mirar las fuentes, de, de dudar, y de dudar mucho todo el tiempo. ¿no? Entonces, eh, en un mundo de fake news, de propaganda, de desinformación, en este ecosistema que decía Eduardo, vamos a poder sobrevivir, creo yo, siempre cuando, eh, no solo los medios hagamos nuestro trabajo de manera correcta, sino también siempre cuando el público sepa reconocer cuáles noticias son medios, son confiables y cuáles no, eh, y, bas y, y basándose para esa evaluación, no en si el medio confirma o no mis creencias, o si me cae bien o no el periodista porque le da con palo lo tal o cual, sino en el método que utilizan, en las fuentes y en cómo me presentan la información. Y bueno, básicamente eso en realidad. Creo que he hablado demasiado rato, perdón. Ahí está. Bueno, es que me habían quitado el, el micro. <risa> Gracias Ari. Yo me quedo con, con esta última parte. Creo que me, me, me gustó muchísimo lo que decías. Primero porque creo que es importante también saber el rol de los medios y, y, y qué importante entender también un poco desde el lado del periodismo cómo es que se hace la noticia, ¿no? Que llega hacia nosotros. Y me quedo... Con un poco este rol de ciudadano, y que yo creo que también es importante, sí, definitivamente hay un rol de quien, de quien produce la noticia o quien la trae, trae hacia nosotros la noticia, pero también hay un trabajo del ciudadano y de querer sal, de salir de esa burbuja. Además tan difícil en un momento donde estamos en redes sociales que nos muestran información de nuestro círculo y que creemos que ese círculo pues, es, es todo el Perú, pero no es así. no Y de repente ya hablando un poco más sobre este eh, rol o de, y quizás de qué manera podemos hacer esto de salir de la burbuja, cómo podemos también ver qué noticia es o no real, más allá de la fuente, podemos utilizar herramientas. Y quizás nos puedes contar, Rodrigo, un poco más sobre cómo funciona esta herramienta Peruche cómo es que nace, qué han estado haciendo un poco en esa línea eh, para que también el público que nos acompaña hoy día pueda conocer un poco más. ve ahí yo algunas preguntas del público sobre eso. Así que cuéntanos un poquito más de eso. Creo que sí, Adriana. De hecho, he visto varias preguntas del público, así que encantado de responderlas. Eh, Peruché nace... A ver, entonces el Consejo de la Prensa Peruana es un organismo que se encarga de, de, de trabajar asuntos relacionados a libertad de expresión, por un lado y autorregulación periodística. Eh, nosotros no somos un medio de comunicación, pero desde el año pasado, en diciembre, comenzamos a, a discutir la idea de poder lanzar una iniciativa que ayude a, contra, digamos, a, a, a contrarrestar la desinformación durante las elecciones que sabríamos que vendría de manera muy fuerte. Eh, así es que en febrero eh, lanzamos Perú Check. Perú Cheque es una iniciativa que nace del Consejo de la Prensa Peruana ¿no? este, y que está asociada a varios medios de comunicación. Hay medios de comunicación a nivel nacional, ¿no? o serían nacionales, o ¿no? están el comercio, en la República, en los programas del Perú, y hay medios de comunicación de varias otras regiones. Tenemos medios de la costa, la sierra y el acero. Es decir, no hay una preponderancia de un medio sobre otro, no hay una preferencia de un candidato sobre otro, porque evidentemente tenemos periodistas de diversas líneas, ¿no? medios de diversas líneas, y, y de hecho nosotros, como verificadores de información, no tenemos un sesgo, porque evidentemente PerúCheck no es un medio de interpretación. Nosotros no hacemos opinión, nosotros no utilizamos las citas del, del, de alguien para interpretar algo, para creer que cosas pueden ser falsas. Utilizamos la data, el hecho, contrastable, llamamos, entrevistamos, preguntamos, ¿verdad? Entonces, somos, en realidad somos, eh, 14 medios de comunicación de, del Perú, que estamos trabajando en Perú Cheque. como les decía, no es una mirada centralista desde Lima porque hay 11 medios regionales este, eso por un lado, por otro trabajamos con un método, como comentaba Ariana, efectivamente en el libro los elementos del periodismo hablan de la importancia del método, ¿no? y también otra cosa que mencionan en ese libro, efectivamente es algo que, que a veces los periodistas pierden de vista y que en Perú Cheque lo estamos manteniendo, yo creo por lo menos el proyecto creo que lo tenemos así, que es al final a quien tú debes beneficiar es a tu lector ¿no? más que a tu lectorio, más que a tu jefe que sea el, el director de un medio o el editor de un medio tu, tu chamba es para el lector ¿no? desde ahí acaba todo lo demás y en Perú Chico, lo que nos interesa es que la gente pueda tomar decisiones informadas sobre, sobre, sobre, sobre, sobre, sobre información contrastable eh, y lo que hacemos es Básicamente, eh, recibimos eh, notas desinformativas, como por ejemplo puedes recibir tú a través de tu este WhatsApp, por un lado, y por otro, vemos las notas eh, más compartidas o la información más compartida en redes sociales que puede ser potencialmente desinformativa. Eh, a través de esas métricas y esa información, un poco más este, a través de, de herramientas tecnológicas, es que detectamos cuáles debieran ser las notas que son más propensas a ser investigadas, ¿verdad? Eh, y tenemos, por supuesto, dentro de esta, de esta selección un equipo de periodistas. Somos en total eh, nueve periodistas que trabajamos en Perú Cheque, eh, tres de ellos de, de medios eh, nacionales y varios otros periodistas contratados y pagados por el Consejo de la Prensa Peruana. Creería yo que Perú Check, puedo estarme equivocando, pero creo, creo que es así, es el único medio de comunicación de, de verificación que le paga ¿no? a sus periodistas para verificar noticias. Tenemos un equipo de 24 o 7 trabajando en el proyecto. Eh, y son periodistas que han estudiado, son periodistas que conocen, son periodistas que tienen, algunos de ellos, muchos experiencia en verificación, que han sido entrenados en verificación y que se sigue un método de verificación. Por ejemplo, eh, buscamos por lo menos tres fuentes de información fidedignas para poder verificar la información que estamos trabajando. Es decir, no basta con que me lo diga la cita de tal persona. Buscamos a la persona que ha sido la, la desinformadora, en algún momento hablamos con Carlos Paredes, que había transmitido información desinformativa, este, y él luego lo reconoció, por ejemplo, el periodista de Carlos Paredes. Eh, buscamos también a las personas que son parte de la noticia, ¿no? Los llamamos, los entrevistamos, eh, buscamos a la, en este caso, del, del fraude, por supuesto, buscamos a la OMP, muchas veces, porque ellos, digamos, no somos expertos en, en legislación este, electoral, pero nos pueden ayudar en eso. Entonces es una mezcla de varias fuentes. No es como que yo creo que esto es mentira por tal motivo, sino que los hechos se pueden contrastar. A veces la gente olvida que el periodismo no solamente es opinión, no solamente es yo creer, interpretar, intentar influir en la gente, sino que es buscar la información que de verdad existe, o sea, buscar la verdad. Y por más que la verdad puede ser un concepto filosófico un poquito complicado de entender, o a veces ni siquiera podemos alcanzar la verdad al 100%. Pero sí se puede saber a ciencia cierta, eh, ¿cierto? Si es que votó o no votó una persona menor de edad, ¿verdad? Eh, lo hemos de, de, de desmentido en Perúcheck varias veces. Eh, ¿Votaron muertos? Bueno, no votaron muertos, pues. Eh, está confirmado. Pueden entrar a Perúcheck a revisarlo. La OMS lo mismo, la, la OMS lo dice. Eh, o, digamos, ideas, por ejemplo, como la siguiente: ¿no? eh, el hecho de que haya firmas que no son similares a las del DNI o la REMIEC hace que el proceso sea inválido, el proceso electoral. ¿Tampoco? No? O sea, tu firma no cambia con el tiempo, ¿no? Después de firmar 50 papeles, tu firma no cambia con el tiempo, ¿verdad? Y muchas cosas más. Entonces, eh, trabajamos un método, trabajamos con por lo menos tres fuentes de información eh, primarias ¿verdad? Para poder saber si es que lo que estamos este, trabajando puede ser falso, cierto o impreciso, ¿verdad? Eh, y no tenemos eso. Y creo que la mejor manera de poder decir que no tenemos eso es que eh, nosotros eh, elaboramos cada semana, luego una elaboración un poco más este, detallada al mes, de cuántas notas son sobre un candidato y sobre otro. Si ponemos a pensar en el proceso electoral eh, antes de la segunda vuelta. Perdón, claro, entre la, segunda, entre la primera vuelta y la segunda vuelta tuvimos un 51% de notas sobre Keiko Fukimori, pueden tener puesto sobre Pedro Castillo? ¿no? Entonces, la cantidad de información que hemos estado trasladando al público ha sido siempre teniendo en cuenta, no queremos que un candidato tenga más impacto que el otro, no queremos que uno tenga más notas que el otro. Y hemos creado también un indicador un poco subjetivo, porque es un poco, un poco complicado de, de crear un indicador 100% objetivo en ese sentido, pero de notas que hemos publicado, de indicaciones que hemos publicado, ¿cuántas de ellas, en cierto sentido, podrían beneficiar o perjudicar a ciertos candidatos? Y establecimos un método, perdón, un indicador que decía no puede haber más de un 55-45. Es decir, el 55% de las notas máximo fue, entre comillas, favorecer a un candidato y el 45% perjudicar al otro. Nos hemos mantenido dentro de ese rango, ¿no? Es decir, dentro, de, dentro del 55-45% tenemos eh, un cierto balance, diría yo. Eh, no tenemos un interés de que Castillo, con los presidentes. En realidad nos da igual. Este, lo que nos importa es que el público pueda informarse de la manera más correcta posible. Entonces, a la pregunta que tenía Patricia Delgado, que estaba ahí en el chat, ¿y quién, este, por qué Peruche que no las redes? Bueno, porque claro, como te explicaba, tenemos un método, Patricia, este, tenemos, un, tenemos este, un, un grupo de periodistas experimentados, periodistas con mucho tiempo trabajando en esto, de varios medios de comunicación, por tanto no hay un interés político, porque si bien tenemos por un lado la República, está por otro lado el comercio, ¿no? Este, que tiene líneas distintas, y al fin del, al fin del día trabajamos todos juntos. Eh, ¿Quién regula peruche Bueno, nadie regula Check, el periodismo no debe ser regulado de manera estatal, si es lo que, lo que pregunto. Eh, y, y mucho cuidado con eso, es decir, la regulación periodística es muy, muy, muy preocupante. Eh, regulación periodística bajo qué criterios, bajo qué estándares, según quién, lo del Congreso, para que no los investiguen a ellos, lo del Ejecutivo para que no los investiguen a ellos. ¿Cuál, ¿Cuál es el criterio establecido para regular el periodismo? Eso pasa bien en Nicaragua, ¿no? Eso pasa bien en El Salvador digamos, como y vemos cómo están las cosas. En Venezuela también. Entonces hay que tener mucho cuidado con la regulación. Ahora, también hay un problema con la autorregulación. Efectivamente, yo creo que estamos en un momento en el cual la autorregulación es cada vez más, eh, más escasa. Eh, lo, lo, muchos de los medios de comunicación han olvidado su deber informativo y se han dedicado a opinar, o creer, o establecer ¿no? cosas que ellos creen que pueden ser ciertas sin necesariamente investigar. Y la desinformación en parte, ¿no? yo creo, esta, esta idea, ¿no? que la desinformación se da hoy en día en parte por el descrédito en el que han caído medios y periodistas. Es decir, no creo en el medio de comunicación, bueno, me informo por WhatsApp, ¿no? Y, y, y también en realidad porque no queremos intermediarios en nada, ¿no? todos queremos ser nosotros mismos, ¿no? todos queremos hacer las cosas nosotros mismos, tus patas, yo mismo, ni la OMP, ¿no? O sea, somos más expertos que ellos, ¿no? O sea, yo soy, soy más capo este, realizando actas que la misma, el mismo curador de las elecciones, o sea, antes de estas elecciones tú no sabías lo que era un arte de coral, y hoy eres un experto en eso. Y lo compartes en WhatsApp con tus amigos, ¿no? Eh, yo, sé que, yo sé más que está en las arenas porque no soy caviar, típico argumento ¿no? también. Entonces, creo que también hay una responsabilidad de los medios de comunicación que han tenido tan mal trabajo en general, que hacen pues que los medios alternativos, las redes sociales, parezcan pues este, la panacea de la verdad. ¿no? Y es también cierto esta idea de que lo más entretenido, lo más extramotivo y que genera más likes. En cierto sentido, la desinformación es, entre, es digamos, entretenimiento. O sea, las notas desinformativas que nos llegan por WhatsApp o por Facebook o lo que fuera son chévere, Pues son divertidas de leer porque son cospiranoicas, porque de alguna manera son, son interesantes. Pues a mí también me va a a leer de vez en cuando notas de este, este tipo. ¿no? Pero lo que pasa es que la verificación de la desinformación es aburrida, pues es sosa, tiene menos impacto. La periodista Alejandra Puente una vez dijo algo bien interesante, que la, la desinformación es como la hamburguesa de McDonald's, no es grasosa, pero es rica. Y que la verificación es como la, la avena del desayuno, es pues pues, un cuáquer, pues a nadie le interesa pues, comer quaker ¿no? A nadie quiere, quiere comer más bien una hamburguesa de McDonald's. Entonces, claro, ahí vemos cómo la desinformación circula de manera tan, tan, tan grande. Y la verificación... Se queda, se queda detrás, porque no es tan divertida, no entretiene, y porque además hay una cosa bien importante. Producir desinformación es muy barato y muy descentralizado. Yo puedo mentir hoy día, mandarlo por WhatsApp y la gente lo puede leer y de repente lo vuelve viral. Pero verificar implica pagarle a periodistas, implica tiempo de investigación y por supuesto implica un método. Entonces yo no puedo seguirle el ritmo de Perú Checa a la desinformación. Nunca lo voy a poder hacer. Perú Checa nunca va a terminar con la desinformación. Ningún verificador Jamás va a terminar con la desinformación, porque es más tiempo el que se requiere verificar que desinformar. Eh, habiendo dicho esto, creo que de alguna manera, eh, digamos, el resultado que tenemos hoy en día de la desinformación se ve a que las redes sociales, bajo mi punto de vista, son el sistema informativo más nocivo, más improductivo y más desinformativo que jamás ha existido. Eh, yo creo que, creo que en general... Eh, tenemos, tenemos un problema porque hemos eh, digamos los ciudadanos han pasado de, de, de, de confiar en periodistas a confiar en otra persona que dice lo que le gusta, ¿no? lo que, lo que, yo siento que alguien dice lo que, lo que a mí me gusta, entonces eso le creo, pues, cabía, no importa el periodista porque es eh, yo, yo a, a, mis, a mis alumnos de la universidad siempre les decía eh, es preferible el conocimiento de pocos que la ignorancia de muchos. ¿no? Es preferible el conocimiento de pocas personas que sepan algo, digamos, periodistas especializados en política, por ejemplo. Cualquier persona con 6.000 seguidores que Twitter puede decir. Eh, yo creo que estamos en una época de oscurantismo terrible, digamos, oscurantismo como una suerte de situación inversa al Renacimiento del siglo XV. ¿no? Estamos metidos en, un, en una vorágine de, de odios y de, casi que hasta maldades en algunos casos. Eh, creo, que, creo que la desinformación es un reflejo de eso. Eh, pero bueno, eh, yo creo que lo que toca ahora es encontrar cuál es la otra manera de poder hacerlo, ¿no? porque, la porque verificar no, no nos va a llevar a nada, si es que no hay un ecosistema informativo un poco más saludable. Y creo que ese camino que no es la regulación del Estado, sin duda, eh, y que no es la colectividad de periodistas, sin duda, este, Ariana, por ejemplo, no es periodista de profesión y no tiene por qué no poder ejercer el periodismo por ser abogada, o sea, hay un derecho de libertad este, de, de, de, de, de trabajo, ¿cierto? Entonces, este, y con otros periodistas que en realidad son historiadores, este, filósofos, y demás, eh, hay un camino que se está formando que no sabemos qué cosa es, porque lo tenemos en el análisis, por lo decir el futuro, pero creo que no es la regulación, no es la colegiatura, sin duda, este, no, es, no es la cárcel para los periodistas, no es la sanción, tampoco económica, este, creo, creo que lo estamos encontrando poco a poco. Y me parece, me parece, que el nuevo ecosistema periodístico digital que podemos ver, por ejemplo, con, sabes de quien pueda, con Encerrona, eh, que podemos ver de repente, también incluso aquellos que, que podemos este, ver a César Gilderán todos los lunes en su podcast, es un poco eso, ¿no? Estamos confiando en ciertos periodistas por el nombre que tienen, ¿no? Este, y, y, y por ahí creo que va un poco la cosa, ¿no? Que simplemente la credibilidad es el principal nombre de un periodista, pero ¿no? Si tú quieres tu credibilidad, está fundido. Y por eso es que hay una cierta admiración a esos espacios. Y creo que por ahí viene un poco la cosa, ¿no? Pero, pero sí, cuando hablamos de regular, hay que tener mucho cuidado de este, presentar esta palabra de manera tan, tan irresponsable. Totalmente, creo que hay ahí un, una un punto importante de equilibrio ¿no? entre encontrar un espacio donde haya información válida que podamos compartir, que sea verificada eh, y luego querer regularlo todo como si se fuera de repente la única forma no también estamos viendo que hay una deficiencia en la autorregulación entonces creo que hay como encontrar un, un punto de equilibrio entre lo que está pasando y, y decía Eduardo al inicio me parecía súper interesante como todos nuestros vínculos sociales están atrofiados no toda esta situación de la pandemia que nos pone todo el tiempo frente a una pantalla hoy este mitad podría ser todos en un lugar y estamos frente a una pantalla conversando no tener un espacio de conversación hace también que quizás nuestra confianza en lo que está en la pantalla pues haya incrementado no y y en ese sentido un poco también vemos cómo este ecosistema en el que ya no solamente están como actores los medios de comunicación tradicional y el ciudadano. Está también el mismo ciudadano que hace ese ejercicio como una labor de periodismo eh, y que, claro, evidentemente como no tiene las herramientas, no siempre comparte la información correcta, pero creo que también hay otros eh, actores, ¿no? Que a mí me parece interesante, de repente, no sé, Eduardo, ¿tú qué impresión tienes sobre este punto? Pero están, por ejemplo, personas que tienen una plataforma, que no son periodistas, que no es el ciudadano de pie, son personas que tienen una plataforma que tienen seguidores y que emiten opiniones y que comparten información, ¿no? que consideran válida. Y esta información, hay una responsabilidad atrás de, de eso también, hay una responsabilidad atrás de yo tengo una plataforma, y ya no es solo mi red social en la que yo puedo compartir cosas, sino como desde esta plataforma yo tengo una responsabilidad también de informar adecuadamente al ciudadano, aunque esa no sea la línea de, de información que yo comparto generalmente, ¿no? hablo específicamente de los influencers. Sí, creo, creo que eso es, eso es clave, es un poco lo que iba Rodrigo, como que hemos permutado la confianza en una marca informativa por la confianza en un influencer. Este, y eso no necesariamente está bien, eso es lo que deberíamos como que parar y decir, oye, gente, no sé si estamos en el camino correcto, como que me da, me da por un poquito de retro a, a este tema. Eh, y, y, y para eso okay. me colgaría también de, de, de algo que decía Ariana hace un rato, ¿no? de, de la responsabilidad del ciudadano. Y, y me pongo filosófico por un momento, pero tenemos que reexaminar ¿Qué significa ser buen ciudadano hoy día, en el 2021 en el Perú? Este, ser buen ciudadano no quiere decir que estás en Twitter dos horas al día. pues Eso no, eso no puede ser. No, eso no puede ser la valla de lo que te hace un buen ciudadano. Pero sí creo que también tenemos que preguntarnos, oye, ¿qué porcentaje de nuestro tiempo estamos dedicando a actividades de lo que consideraríamos ser un buen ciudadano? Sea informarte, verificar, participar políticamente. O sea, defínelo de la manera que, que quieras, eh, pero, pero va un poco también por ese lado, ¿no? que a, a través de, de, de 200 que nos hemos conocido contigo y como seguramente varias personas que están aquí, nos hemos encontrado con un montón de de gente que es como que quiere hacer cosas, hay un sistema político en el cual sienten que no pueden participar, o sea, no, no, no quieren involucrarse con partidos, como que no los representan, etcétera, pero tienen la voluntad, la vocación y la energía de hacer cosas, y están asumiendo eh, la responsabilidad de llenar muchos de estos vacíos que están quedando en este nuevo ecosistema. Eh, labores de verificación, de difusión en redes sociales, de, de crear contenido en formatos alternativos, más amigables. Hay gente que es diseñadora gráfica y lo que está haciendo es producir contenido visualmente agradable para que sea mucho más fácil de digerir. Este, lo que hacen con Habla Fácil es también difundir información sobre legislación y regulación de una manera que sea mucho más entendible. O sea, todos estos roles son también importantes y todos estos roles antes estaban concentrados en una sola entidad, que era el medio. es que el medio cumplía todas estas funciones. Y lo que estamos viendo que pasa es que ese rol se está descomponiendo en un montón de partes. Entonces, ahora un medio es, por un lado, una marca, es la marca que tradicionalmente ha tenido credibilidad, no lo quieras. Por otro lado, es un equipo, o sea, un equipo de talento, de, de, de periodistas que, que investigan y que hacen la chamba. Por otro lado, es un proceso, un método, una institución. O sea, como que todas esas capas que antes estaban acopladas, ahora, de repente, están todas sueltas. Y... A medida que la marca pierde credibilidad, que era un poco lo que, lo que decía Adrián hace un rato, no es como, bueno, ante este descrédito la marca pierde valor, cae el costo de producción y los mismos periodistas empiezan a pensar, oye, ¿por qué yo tengo que colgarme de una marca si puedo hacerlo solo? Si yo puedo montar mi propio, mi propio programa, puedo montar mi propio podcast y, y, y no dependo de toda esta institución. Y ahí es que estás permutando este valor de marca grande por valor de marca chica, no de marca individual. Eh, yo no sé si estas cosas son necesariamente buenas, sé que están pasando eh, y sé que deberíamos como que de a pensar, oye, esto está bien, esto es la manera como queremos ejercer la ciudadanía en el 2021 o queremos este, repensar esto y repensar las instituciones que, que tenemos. Eh, y, y creo que de la mano con eso y construyendo sobre lo que decía Rodrigo, ¿no? eh, el, el buen periodismo, el periodismo se puede hacer así nomás, pero el buen periodismo es un huevo de chamba. Hay que, hay que estar ahí siguiendo la noticia, construyendo redes, construyendo credibilidad, este, un montón de cosas. Y, y la buena chamba para poder hacer, tiene que ser sostenible. O sea, si, si no hay un modelo de sostenibilidad detrás de la actividad periodística, es demasiado fácil que ese rol sea cooptado por una organización mediática más grande, con otros intereses, con otros accountabilities eh, y, y, y demás. ¿no? Entonces, eh, así como estamos pensando en nuevas formas de hacer la ciudadanía, estos nuevos roles que, que tú misma dices, ¿no? como que. Eh, entidades, no son organizaciones, entidades, páginas de Instagram que surgen y empiezan a hacer chamba. También, ¿cuál es el modelo de sostenibilidad que va a hacer que, esa, que ese trabajo pueda escalar so saludablemente y que no te encuentres un día como, oye, tengo 100 mil seguidores, me están haciendo preguntas sobre política y no sé qué decirles, ¿no? Entonces, eh, porque eso es lo que está pasando con un montón de influencers, ¿no? Que sueltan un comentario así a la volada de este. Eh, algo que se les ocurre en el día y reciben una avalancha de odio también y de ataques, eh, porque claro, no tienen las herramientas para lidiar con estas cosas. ¿no? Eh, entonces, eh, es un tema sistémico, tenemos que ir desacoplando todas esas capas y viendo cómo fortalecemos capacidades a través de todo el ecosistema, no solamente, no solamente en las instituciones nuevas, no solamente en las instituciones viejas, sino como realmente es, es renegociar un poquito el, el, el contrato social mediático. Sí, totalmente. Yo, yo lanzo una pregunta para que quien quiera la, la pueda responder, porque justamente hablando ya de, desde esta perspectiva de que tenemos que hacer algo y que va desde todos los actores de este ecosistema y también está el ciudadano ahí. Bueno, también es el actor de la fuente principal, ¿no? la fuente oficial de donde sale la información hoy tan mellada. Ya el peruano no confía en nadie, o sea, en general, ¿no? Creo que ya la confianza en el Perú es algo que que está muy milladas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el rol, la chamba que tendrán que hacer ahora las instituciones para recuperar esa confianza del ciudadano? Porque ya no solamente es desconfianza en el medio de comunicación, incluso en la, la plataforma de Instagram que sigo, o, o en la persona que me comparte la información, que la conozco, que es mi amiga, que está en mi grupo de, de WhatsApp, sino ahora también es, eh, no confiamos en las instituciones, no la, al parecer transparentan todo un proceso, y esta avalancha de información en realidad te ha generado una avalancha de desinformación. no y, y les dejo la pregunta ahí, de repente no sé quién, quién se anima a responderla. Ari. Yo iba a decir que Eduardo es el más este, indicado para esa pregunta. No. No, no tengo idea por qué soy el más indicado, pero, este, pero sí te suelto una cosa que, que he estado pensando en estos días. ya. Eh, la chamba que ha estado haciendo la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones en estos días de eh, fact-checking, pucha, ven, qué maravilloso, o sea, qué chévere lo que han hecho, pero yo pregunto, ¿por qué estamos en un mundo en el cual esa chamba es necesaria que la hagan ellos? O sea, ¿es realmente lo que tendrían que estar haciendo? como ¿Ese fact-checking debería venir de ellos defendiéndose? Esa es la que, me, no digo que no ya, pero me genera ruido que hayan tenido que estar en esa posición defensiva, de estar defendiendo su proceso de esa manera, eh, ante ataques, que, como lo que decía Rodrigo, que eran fakes. O sea, solamente estaban desmintiendo fakes continuamente. Ese es el mejor uso del tiempo del jurado de las elecciones, no lo sé, pero que hicieron una chamba espectacular y, y que realmente lograron construir credibilidad y confianza en poquísimo tiempo, en básicamente días, eso sí me parece admirable. Creo, este, Adri, si es que puedo complementar, eh, que además tiene que ver con una, una pregunta que, que había hecho alguien en el público, que es, eh, ¿qué entendemos por el método del que estábamos hablando?, el método de verificación, que bueno, la pregunta era, creo que en base a, a lo que decía yo del método periodístico, pero creo que se puede extrapolar a, a, en general, el método que utilizan las instituciones, o tanto como las instituciones como los periodistas, ¿no? Y, y no es que, que el método, digamos, sea como una fórmula mágica que pocos conozcan, sino es más bien, nosotros, al momento que recibimos un reportaje, eh, la información que nos da no debe, no debe dejar ninguna duda, ¿no? Si nos están diciendo... Eh, que hay, que hay, bueno, no sé, un muerto, en el, en el, un muerto acá botado, la información que nos tiene que presentar el medio de comunicación tiene que ser eh, tal que al momento que tú veas cómo, cómo te lo han explicado, no te quede ninguna duda de que, de que así ha sido, ¿no? Y, y, que, y que, digamos, no sea sujeto como opinión, ¿no? Por ejemplo, lo, lo que hace Perú Check, ¿no? Si uno entra a Perú Check, yo los invito, los que están viendo el, el, la ponencia, entren a Perú Check a chequear. Lo que hacen ellos es, te explican paso a paso cómo han llevado la información. O sea, no es que te digan, esta información es falsa, porque es falsa, ¿no? Te dicen, es falsa porque mira, aquí agarramos el número del DNI de la persona que supuestamente es menor de edad, lo pasamos por una búsqueda de RENIEC. Aquí está el pantallazo de lo que te, te enseña la búsqueda. La fecha de nacimiento de la persona es tal, por lo tanto su edad es tal. A la otra, ¿no? Entonces, eso es el método, cuando tú ves el reportaje, o tú ves la información que te presenta, que como digo, se puede extrapolar a las instituciones, y no te queda duda alguna de lo que estás viendo, es así, ¿no? Y eso es lo que hizo, como dice Eduardo, Ompe, ¿no? O sea, Ompe hizo un trabajo de verificación, tuvo un equipo, me parece que es de cinco personas, eh, dedicados solamente a explicar con manzanitas, por qué las cosas son como son, de manera que no quede ninguna duda, ¿no? Y creo, eso es el método, ¿no? Cuando tú ves, dices, ah, ok, sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo, no me, no me dejas ningún hueco abierto, ahí es que, que, que se puede hablar de un método, digamos, eh, transparente y satisfactorio, ¿no? Para la información. Claro, y, yo, perdón la, la interrupción, creo, creo que Adrián ha explicado un perúche mejor que yo, a pesar de que yo trabajo ahí. Este, pero pero este, efectivamente hay un método detrás. Pero no nos salvamos, como ningún otro periodista ni ningún otro medio de comunicación, no nos salvamos de que a pesar de que utilizamos un método, a pesar de que ponemos pantallazos, a pesar de que corremos la información a través de, de fuentes, este, en realidad, pues, que, tienen, que tienen credibilidad, no nos, no, no nos falta, pues, que nos, que nos caigan los, los calificativos de rojos, de caviar, de comunista, ¿no? Este, porque, claro, lo que mencionabas un rato también, Ariana, era, por más que tú des la información totalmente veraz, si es que esa información no comulga con lo que tú piensas, por tanto eres un callar, eres un rojo, eres un DBA, o lo que fuera. ¿no? Este, y, y, y creo que como ciudadanos también tenemos que aprender a leer la información de una manera un poco menos apasionada. ¿no? A la hora de poder nosotros, a la hora de leer un, una noticia, una opinión, un artículo, tomarlo como tal, no tomarlo como un ataque, no tomarlo como una, como una lanza que me tiran contra el corazón porque me hiere, sino decir, bueno, esta persona opinó algo que a mí no me gusta, bueno, qué pena, pues, o sea, vamos no a seguir leyendo, o lo que fuera, ¿no? No buscar regular, no buscar prohibirlo. ¿no? Y pongo un ejemplo personal, a mí, a mí por ejemplo, la, la sección de, de, de, de opinión del diario New York Times me parece este, terrible, nefasta, me parece un periodismo muy malo, eh, porque es un activismo progresista que ellos, de alguna manera, pues, están, están poniendo a la gente por la cara, ¿no? Pero en, en, en, en lugar de Ponerme a criticarlos en redes sociales, en lugar de, de atacarlos, dejé de pagar por el New York Times y dejé de leer esa sección de opinión. O sea, nosotros como ciudadanos también tenemos la capacidad de sancionar a los medios de comunicación sin leerlos. Si no te gusta Willis, porque te miente, no lo veas. Pero seguro que después hay un poquito de morbo, ¿no?, para ver lo que están diciendo ahí también. Entonces, creo que efectivamente hay una labor periodística que tenemos que hacer los periodistas y que muchas, muchas veces podemos fallar, podemos equivocarnos, hacer las cosas un poco o no también, y otra vez acertar. Pero el ciudadano también tiene una responsabilidad ahí. El ciudadano tiene que saber deslindar a quién creerle, a quién no creerle. Y por último, decir, no lo quiero leer. Y si me molesta, bueno, pues, lo dejo de leer. O si me molesta y de alguna manera aprendo de esta persona, también, ¿no? Este, no, no, no o sea, la verdad es que tenemos, yo, yo sí creo que tenemos una, una situación mediática en el Perú en la cual hay de todo un poco, ¿no? A veces nos quedamos pensando solamente en los medios impresos, ¿no? Este, ven las portadas y dicen, bueno, pues todos están a favor de Kiko Kukimori. Pero claro, si te pones a pensar lo que hay en internet, la gente acaso no lee César Hildebrandt, que es, un, es, un, es una revista que circula por todos lados y es más o a Castillo. Entonces, claro, tengamos un poquito cuidado a la hora también de analizar y un poquito de cuidado a la hora de, de, de responder como ciudadanos. ¿no? Creo, que, creo que hay una responsabilidad también que a veces estamos olvidando respecto a eso. Sí, totalmente. Creo que, pero creo también que, que es importante, y bueno, yo lo digo ya como ciudadana, quizás consumidora de noticias, de, a ver, eh, por ejemplo, un willax que, bueno, mis papás, loquitos willax <risa> eh, sí, o sea, sí, claro, no, no te muestran el, el, el método, de repente, así como paso a paso, pero sí te dicen, a ver, el doctor acá de Harvard, y tiene acá el informe de tal fecha, de tal lugar, y la gente, claro, dice, ah, yo tengo esto, esto parece real. Yo creo que ahí también hay como, ¿cómo podemos eh, como ciudadanos quizás encontrar que ese método no es? O ¿cómo de repente hay una manera de transparentar lo que debe ser y que nos, da, nos puede saltar una alerta? Quizás alguno nos salta la alerta rápidamente, pero vemos, por ejemplo, que hay muchas personas a las que no, ¿no? Entonces, eh, ¿quizás el método tiene que ser más evidente o qué es lo que.? qué es lo que tocaría ahí, y con eso ya también le doy pase a, al público para que pueda hacer sus, sus preguntas. Creo que puedo responder eso último, en mi opinión. Eh, yo creo que, que lo que dices tú es válido, o sea, no, es, no hay que subestimar tampoco a, a, digamos, no es que una persona que vea un fake news en Willax, o, o en cualquier medio de comunicación, y se lo crea, es, es, un, es un bruto, es un tarao, no. O sea, tú estás confiando en un medio, y, y te pueden presentar la información de cierta manera que tenga... Eh, algunos rasgos de verdad, y, y, y te, te, te la crees o te siembra una duda. Justamente es, de eso se tratan las fake news, de eso se trata la desinformación. No son cosas que, que tienen que ser absolutamente desligadas de la verdad, o inverosímiles, sino que justamente tienen que tener como algunos rasgos o, o parecidos con la verdad, ¿no? Eh, yo creo que una buena manera de, de, de no dejarte eh, cegar por, por... por la desinformación que puede venir de uno u otro medio, es, es varia, abriendo tu, tu abanico de fuentes, ¿no? O sea, si solamente vas a, a, a escuchar a, a, no sé, a Beto Ortiz, a rickon barro vas a ver Willax, eh, cierto programa de, de, de determinada línea editorial, y solamente vas a seguir en redes sociales a personas que piensan igual, vuelvo a lo que iba antes, ¿no? O sea, vas a tener un ambiente en el que solamente estás reforzando tus creencias y vas a seguir pensando lo mismo. Y cuando escuches a alguien que piensa diferente, te va a parecer una aberración, ¿no? Y, re, y, y eliminas, prácticamente, la posibilidad de cualquier, eh, debate, de cualquier debate cívico, ¿no? En cambio, eh, y, y lo mismo para el otro lado, ¿no? Si solamente eh, escuchas así Fuentes o solamente eh, lees Estelar Pública o lees a Hilderrand o qué sé yo, líneas un poquito más hacia el otro lado, también cuando escuches a alguien que te plantea una postura un poquito diferente te vas a alterar, ¿no? Y te va a parecer una barbaridad. Entonces creo que lo importante es, es, está un poco en, en abrir el abanico de Fuentes. O sea, no tienes que leer, eh, consumir, digamos, con una sonrisa en la cara todos los días un, una, un noticiero o, o, o, o leer a alguien que no te gusta, pero sí poder un poco como variar las fuentes con las que te informas y, y seguir un poco a personas que piensen distinto a ti, justamente porque ahí es donde está, donde se señalan la, las falencias de, de las personas a las que estás acostumbrado a ver, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante también, que podamos eh, darle la oportunidad a voces que piensan distinto a lo que nosotros, a, a, lo, que, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, es cierto. Creo que con, con varias quizás también será más fácil encontrar esas alertas en las noticias. Y acá tengo una, una pregunta del público y ahí los invito a todos a ponerlas aquí por el chat o pueden levantar la mano para darles el, el espacio para hacer la pregunta. Tengo una pregunta para ti, Ari. Me dicen, ¿en un modelo de autorregulación consideras eh, la necesidad de demostrar la rigurosidad en crear contenido, que la necesidad de demostrar, perdón, la necesidad de demostrar rigurosidad en crear contenido puede dar lugar a la censura? A la censura, digamos, no sé si se refiere a censura legal, censura estatal, que bueno, coincido con Rodrigo en que eh, ese es un límite que nunca se debe cruzar para mí. Eh, cualquier intento de regulación, ya sea por un ente colegiado o ya sea por el Estado, es eh, absolutamente dañino, es una caja de Pandora, ¿no? O sea, si, si tú empiezas por, por regular, eh, poner regulaciones que parecen como bastante inocuas o inofensivas, como, no sé, pues que los medios no puedan difundir información manifiestamente falsa, luego eso le da poder a que el gobernante de turno este decida que algo es manifestamente falso cuando no lo es y te imponga una sanción y te cierra, etcétera. Entonces los medios de comunicación para cumplir su rol tienen que ser libres, ¿no? Creo que la autorregulación va más bien eh, tanto por el lado de, de, de los mismos medios de comunicación, que bueno, es un poco utópico, yo lo sé, y, y comprendo absolutamente la desconfianza que puede tener la ciudadanía en los medios por el performance que han tenido, pero ¡Ah! por, por la autorregulación y va también por... por eh, por el, el ciudadano que, como decía Rodrigo, tiene, tiene que poder castigar al medio que no está cumpliendo su rol, no y, y, y que lo castiguen, no, no, no porque eh, no, le gusta lo que di no le gusta la verdad que muestre, ¿no? sino porque no está justamente mostrándole las cosas como son. Gracias, Ari. No sé si alguien del público tiene alguna otra pregunta, la vamos leyendo por aquí, o si pueden levantar también su mano, abrimos el micrófono para que puedan compartir sus preguntas aquí con, con los speakers. Marcelo. Tengo a Marcelo y tengo a Miki. Vamos, Marcelo. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Eh, un gusto saludarlos a todos. Eh, la verdad que ha sido muy, muy interesante escucharlos. Eh, y quería partir de, de lo siguiente. Creo que una de las cosas que más hemos visto los peruanos en, esta, en estas últimas elecciones ha sido la fake news, y creo que lo, lo siguiente o el siguiente foco infeccioso de fake news van a ser el nuevo debate ¿no? que va a ser la Asamblea Constituyente. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes o qué consejos nos darían a los ciudadanos para tratar de, por lo menos, tener alguna idea de cómo contrarrestar estas fake news más allá de las redes sociales? ¿no? Porque definitivamente esto cala eh, en, en las personas o familiares eh, que, que, nos, que están consumiendo estas fake news. Y por ahí me dan un permiso para, para responder a Marcelo. Y sí, creo que Marcelo fue el mío, si no me equivoco. Eh, ¿De qué manera? Sí, ahí te veo la respuesta, Marcelo. Este, ¿De qué, qué manera podemos hacerlo? Los, o sea, ¿Se puede hacer el caso de, de un tema constitucional? yo creo que eh, mi respuesta va a ser un poco radical, ¿ya? Pero eh, les sugiero que no lean redes sociales. O sea, o, o que si leen redes sociales, lean a personas con las que, en las que pueden confiar. Es decir, hay una marca. O sea, por ejemplo, cuando ustedes van a comer a un restaurante, saben que no les va a dar algo al estómago porque seguramente conocen la marca y tienen confianza en ella. Es lo mismo con la información. Si ustedes, por ejemplo, confían en una marca o en un periodista determinado, bacán, lean. Pero si les llega un reenviado muchas veces por WhatsApp que dice algo relacionado a la política o lo que fuera, tengan todas las dudas sobre eso. Todas las dudas. Eh, los puedo invitar a que también entren en a Peruche y vean si es que esa noticia ha sido, ha sido verificada. Es, es probablemente, probablemente no sea así, porque es tanta la desinformación que no pudo seguir el ritmo. Pero confíen ustedes en los periodistas o en los informadores o en los comunicadores, en los que ustedes creen que hacen un buen trabajo. Cuando les llegue ese videíto o ese, ese meme por redes sociales, desconfíen. Confíen si es que ven demasiados signos de exclamación. De confianza y vienen demasiados colorinches. De confianza y la nota no está firmada por una persona. De confianza y no hay una marca que, que imponga credibilidad detrás. Yo, yo, yo, este. A, aquí hablo como ciudadano, no, no como, no como, no como, digamos, profesional periodístico, sino como consumidor de noticias. Yo nunca me informo a través de redes sociales. Y creo que no me pierdo las cosas. O sea, me informo de una manera u otra igual. Eh, Tenga mucho cuidado con Twitter, que es una cloaca. Tengo mucho cuidado con Facebook también. Eh, si yo les pudiera dar una recomendación es desenchúpense, ¿no? pero va a ser un poco complicado que lo puedan hacer eh, pero tengan, o sea, tomen ustedes la responsabilidad como ciudadanos no, no se la trasladen al periodista que, bueno me desinformó, pues, ¿no? entonces, hagan ustedes, o sea tengan una, tengan una reacción activa respecto a la información que están recibiendo eh, desconfíen mucho de lo que les mandan por WhatsApp a sea tu pata, tu viejo lo que sea, tengan, tengan mucho cuidado con este tipo de información que les está llegando eh, y contraste, ¿no? Es decir, si yo creo que algo por ahí es más o menos falso, contraste, busquen, busquen en más lugares. Muchas de las cosas que a mí a veces me envía, me, me he borrado muchos grupos, ¿no? Pero muchas cosas que me llegan en grupos de familia, por ejemplo, eh, es el supuesto artículo que escribió el premio Nobel de tal cosa, ¿no? Y cuando te pones a buscar solamente en Google, dice el premio Nobel, ese tipo no existe, ¿no? Ese tipo de actividad es la que requerimos también. Los lectores de noticias también de vez en cuando, ¿no? tomar acción sobre lo que estamos viviendo. Si sí, sí, sí puedo sumar un par de cositas a lo que dice eh, Rodrigo, una cosa que yo os recomendaría con plena sinceridad es, cuiden su salud mental también, como que ya, ya todo esto eh, genera en algún punto tanta toxicidad que creo que te empieza a jalar para abajo y eso es, eso es peligroso porque ahí ya ni siquiera estás procesando información. Cuando ya empiezas a expresar información solo desde el miedo, ya no hay procesamiento de información, solamente hay reacción gutural. Y, y, y algo que, es algo que yo estoy experimentando, que, que me parece un, un, un contexto interesante, es como, eh, he visto que algunas personas han estado empezando a formar como que sus propias cooperativas de información, como que grupos de confianza, de gente que discrepa, que no necesariamente está completamente de acuerdo, pero que empieza a ser como que este, este análisis, oye, ¿han visto esta noticia? Sí, no, como que el fact-checking lo, lo distribuyen entre un grupo de gente, entonces ya no pesa tanto individualmente. Entonces, entonces sí creo que es una, una táctica emergente interesante de algunas personas para, ante tanto ruido, buscar un grupo de confianza, que no, no tienes que estar todos de acuerdo, pero que ayuda a, a mitigar y a manejar toda esta avalancha de información, ¿no? como que juntos no, no, no se hace tan doloroso. ¿Puedo hacer una pregunta? Eh, ¿qué, qué, opinión, ¿Qué opinan de que un medio como la República sea el verificador que Facebook ha elegido para el Perú? Y lo pregunto porque en tres ocasiones me ha sancionado, ¿no? Y las tres injustamente es para mí, porque estaba mostrando, ¿se acuerdan de la vacunación de una enfermera que se desmaya? Y esa, esa me la, me la, me la sancionó, ¿no? Algo que fue verdad y todo lo demás. Y solamente puse vacuna, vacúmate, nada más, vacúmate y el video, ¿no? Y eran los dos videos, porque normalmente todo el mundo presentaba el video de la de la vacuna, pero yo presenté los dos, o sea, junté los dos y los puse juntos, ¿no? Y, y, y por eso fui sancionado por Facebook. Por eso, que, por, por Facebook, y que quisiera saber, este, ¿qué opinan ustedes de que un medio como la República sea el verificador que Facebook ha elegido para el Perú? Yo te puedo responder, Walter. Eh, claro. te, te respondo porque reconozco el caso, o sea, no tu caso, pero conozco el caso del, del, del verificador eh, de la República con, con Facebook. No es que verificador sea el verificador de Facebook. Eso hay que tenerlo bien claro. Facebook tiene una red de verificadores a los cuales además este, ha, ha entrenado. Eh, Facebook además es un, es un financiista eh, de, de muchas iniciativas este, de verificación, incluyendo peruche Nosotros hemos recibido plata de Facebook para poder eh, operar con Peruchec. Entonces, no es, que, no es que el verificador de Facebook... Eh, tenga esta actitud contigo. Ahora, yo no, no voy a opinar sobre, sobre tu caso personal porque no lo conozco, este, porque imagino que va a haber otros más. Pero, pero sí, sí quería poner el punto sobre la I y decir, no es que Facebook elija a uno, son proveedores de Facebook, ¿verdad? Como también lo sé en Argentina, lo sé en Chile, lo sé en Colombia. Eh, entonces, no hay una preferencia de, de Facebook sobre un medio de comunicación. Y no basta que uno sea proveedor de este tipo de, de empresas. ¿no? Sobre tu caso en particular... La verdad es que no lo no, conozco, no puedo responder al respecto. Pero la, la idea sería, la idea sería, ¿qué opinan? Que este sea un medio, un verificador, ¿no? Al margen de que Perúchec, no sé, Perúchec es formado también por gente de medios, o sea, que la gente de medios sea verificadora, ¿no? ¿Está bien eso? Porque ustedes al final son creadores también de, de, de, de información. Entonces, ¿qué? O sea, Facebook está apostando por creadores de medios de información para sancionar a ciudadanos. Esa es la idea, ¿no? No, no, no creo que Facebook esté apostando en los ciudadanos. Lo que pasa es que Facebook tiene la cola entre las patas, porque saben que ellos son grandes, grandes desinformadores, es decir, como plataforma, ¿no? Y que la gran desinformación que circula en el mundo sale por redes sociales. Entonces, una manera que tienen las redes sociales, como Twitter, Facebook, Google y demás, este, para, para decir estamos haciendo algo en contra de la desinformación es financiar. Ahora, que Facebook tenga una actitud particular con cada uno de, la, de los ciudadanos que, o de las personas... Que se refiere a esas notas es una cuestión que yo la verdad es que no conozco, pero. Oh. Sí, pero adelante, Walter. No, o lo que pasa, o temas temáticos, ¿no? Porque de repente a Facebook no le gustaba de que se bajen este, información sobre las vacunas en el mundo, porque es el negocio de las transnacionales de, de la farmindustria y, y esos dejan buen dinero, ¿no? Entonces por ahí va la cosa, ¿no? O sea, ¿a qué le pone plata? Porque al final Facebook es eso, un, un recabado de billetes. ¿No? Lo único que tiene es el Facebook y, y nada más. Pues si los demás son, bueno, le paga, pues le paga a quien tenga que sancionar ¿no? a la política del dueño, porque, el, porque al final donde pone, el que pone la plata es el dueño del negocio, no, no, no, no, no lo es el medio, en este caso es Facebook, ¿no? defendiendo sus negocios. Ahí no sabría qué decir no, yo no conozco las operaciones internas de Facebook. Sí. Gracias, Walter. Vamos a, a pasar. Por... Yo quería comentar algo. Sí, Pedro, tenemos un. Por favor, les pido a todos que, que quieran participar, por favor, levanten su mano. Aquí tenemos una, lista, una, una unas personas que habían levantado su mano previamente. Entonces, vamos a dar el pase y, y, le, y te damos luego el pase a ti, Pedro. Vamos eh, Tenemos a, a Juliana y a Álvaro. Y ahí hay un par de más. Yo los, yo los voy a llamar a todos. Juliana. Gracias. Gracias, Adriana. En eh, verdad, sus exposiciones han estado buenas. Y, y me pongo a reflexionar, y aquí viene mi pregunta. Eh, por ejemplo, mis padres, ambos son educados, ambos han ido a la universidad, son profesionales, pero, so, pero son adictos a, uno, a Willax, y dos, a enviarse cosas por el chat. Y yo le he preguntado a mi mamá por qué envía todo lo que recibe y me dice por si acaso. O sea, ya sabe que puede ser mentira, pero por ahí que puede ser verdad y por si acaso. ¿No? Entonces, eh, eso me, me genera la siguiente pregunta. O sea... Al inicio yo tenía miedo del de de de gran número de, del Perú que carece de, de, de una educación de calidad y por ende de las herramientas para poder siquiera dudar de lo que se le muestra porque está muy interno en las personas de que, bueno, si es el periódico o si es el canal que todo el mundo ve debe ser cierto, ¿no? Eh, para, para estas herramientas para dudar no las tenemos todos y dentro del mundo de las que los tenemos o sea, de los que hemos recibido educación incluso, hay una brecha generacional porque la mayor parte de papás o mamás lo cree y ya está, ¿no? O, o si no lo cree, igual lo distribuye, porque puede ser que por si acaso. Eh, y y, y me, me, me pongo de nuevo a pensar en lo caro que sería para todos, en, en términos de tiempo, de costos de, de tiempo, lo caro que sería para todos vivir chequeando todo, ¿no? O sea, todo lo... Entonces, me reduciría a... a, a ¿A a a, qué, ¿A leer una noticia por día o, o informarme? Es decir, el, el, el, y eso es un, por un tema, ¿no? Dado que hay tantas externalidades que los ciudadanos no están dispuestos a internalizar, eh, erradicar el fact-checking es muy, es, si quiere disminuirlo, es muy, muy difícil, a menos que haya algo, alguna suerte de parámetros, principios, algo de lo que nos podamos colgar para decir, esto es esto vulnera este principio y por ende socialmente eh, debería ser sancionable ¿no? y le damos una luz a, a, a la demanda, digamos, para que se mueva de un lado a otro. Eso es por un lado. Y aquí viene mi pregunta. Si no hay, eh, si tenemos, bueno, el Perú como está, uh, no, no hay, y hay costos de transacción que no, nadie está dispuesto a internalizar. Eh, ¿Qué hacemos con el tema de, de, de, la, de, la, de la televisión? Eh, pública, ¿no? Porque o sea, la mayoría del Perú no tiene acceso a Internet, estoy hablando de una gran mayoría de peruanos, eh, pero tiene acceso al canal, a los canales de televisión nacional, ¿no? De, ya, y, y estos son grandes productores de fake news. Entonces, ¿ni siquiera ahí podría haber algo de regulación? Eh, esa es más o menos mi pregunta, no sé, el, el, el que quiera verla Porque una cosa es consumir cable, otra cosa es comprar este, gastar en, en comprar un periódico que quizás no mucho se pueda dar ese lujo, pero prender una tele en el Perú, no sé por qué, todo el mundo compra teles, así no tenga para otras cosas, ¿no? pero teles hay y, y por lo tanto acceso a, lo, a los principales canales también. Eh, esa es mi pregunta, si no debería haber un trato diferente para, para los medios que tienen acceso al, al, a, la, a la red nacional. De, de televisión pública. De repente un abogado. No sé si Rodrigo quiere responder o respondo yo primero. Dale, Ari, te doy el, te doy el cupo. Gracias. Sí, no, yo me reafirmo y Liliana, gracias por tu pregunta en, en que la regulación siempre, los costos de la regulación siempre van a ser superiores a, a los beneficios, ¿no? Eh, es cierto que, claro, no es lo mismo hablar de, de un medio de comunicación que está utilizando una, un espacio, digamos, como, como, como es la televisión, como es la radio, que hablar de un blog en, en redes sociales, quizás, o, o de un espacio en internet que al final es, es infinito, es ilimitado. Eh, sí creo que la regulación abre Ver, abre un espacio para peligros que, que siempre van a ser al final más pesados que los beneficios que pueda tener algún tipo de la regulación. Yo sigo pensando en que el castigo del, del, del ciudadano y la competencia que existe entre los canales es la, la mejor manera de, de ver resultados, ¿no? No sé, quizás un ejemplo puede ser qué va a pasar con el rating de Cuarto Poder, con todos los cambios que ha habido, que han generado bastante molestia en, en muchos usuarios, ¿no? Eh, si es que van a seguir generando el mismo rating que generaban antes, Puerto Poder siempre ha sido un, un canal con muchísima audiencia, ¿Qué va a pasar ahora con los cambios que ha habido? Puede ser un indicador de si es que los ciudadanos le están diciendo sí o no al, al medio de comunicación, o si se están más bien migrando hacia, hacia la competencia. no Entonces creo que en, en el tema de, del periodismo, eh, sí dejarlo a... a al final a, a los ciudadanos a que escojan a quién, a quién castigan y a quién premian es, es la única manera de, de conseguir una regulación. ¿no? Lamentablemente no, no veo una salida eh, que no pueda ser más nociva a largo plazo. No sé si Rodrigo creo que estará de acuerdo conmigo. 100% Adriano, 100% con, con lo que tú dices. Eh, de hecho hace, hace no mucho tiempo hubo una propuesta legislativa del Congreso eh, que promovía... Una, una ley de medios ¿no? que promovía crear, eh, o sea, regular la objetividad periodística. Suena lindísimo, a mí me encanta cómo suena ese proyecto de ley. Pero, ¿cómo regula la objetividad periodística? La objetividad según quién, ¿no? Es decir, en un artículo de opinión, ¿cuál, cuál es la objetividad? Entonces, por más que suena bien, cuando lo llevamos en las manos del Estado, ¿verdad? El Ejecutivo, el Congreso, siempre hay intereses subalternos. Siempre los hay, siempre hay un congresista, un periodista, pero un congresista, un candidato, un presidente, un ministro que no quiere que lo investiguen, que no tiene que estar detrás de ellos. Entonces, son, una, son juez y parte, si se dan cuenta. Eh, yo creo, igual como dice Ariana, ¿no? que por ahora lo que tenemos, la mejor manera de, de poder sancionar a un medio, a un periodista, es con la, con la pérdida de credibilidad. ¿no? lo no, no, no que ven un tribunal de notables a decirnos qué cosas objetivos, qué cosas no. Porque ahí, por supuesto, lo primero que se pierde es la información, ¿no? lo, que, lo que gana la censura. Bien, eh, bueno, por un tema de tiempo ya vamos a tener que cerrar, yo les, les agradezco a todos, les voy a dar el, el pase a, a Rafael, y muchas gracias a los speakers, vamos a, ya a estar con el, con el cierre, muchas gracias a todos por estar aquí, Rafael te da el micro. Hola, muchas gracias a, a todos los que han participado, eh, gracias a Ariana, Rodrigo y a Eduardo en particular por, por lo que nos han enseñado hoy en realidad… Eh, yo quería quedarme con algunas ideas de, de lo que he comentado y de cosas que, que me impactaron un montón. Eh, lo primero, con lo que dijo Eduardo, ¿no? acerca de, de cómo la despersonalización de la interacción diaria eh, ha tenido un impacto en cómo alimentamos nuestro día a día de información. ¿no? Eh, y me ha pasado también que, que, que, que ese contexto eh, en algún momento me ha llevado a radicalizar algunas ideas que quizás en un contexto normal hubiese radicalizado, eh, que, que es un punto que no me había puesto a pensar hasta ahora. ¿no? Eh, luego, algo que dijo Ro, Ro, Rodrigo que, me, que me, me pareció interesante fue el tema de la ignorancia. ¿no? Eh, todos ahora somos letrados y somos jueces y somos miembros de un máximo tribunal que dirime. ¿no? Eh, creo que ahí también hay un, una mirada de humildad eh, de cada una de las personas que está interactuando en redes sociales día a día, ¿no? Y esto creo que va bastante amarrado con lo que, con lo que decía um, Ariana, ¿no? acerca de la, división, eh, de la división del rol ¿no? que existe entre quien brinda la información y quien la consume, y, y, y cómo la consume y para qué la consume. ¿no? Eh, muchas gracias de nuevo por, por, por, por participar de esto. Eh, los invito a participar en nuestras redes sociales. Estamos en Meetup, en LinkedIn, Instagram, Twitter... Facebook, y si crean alguna nueva red social, también estaremos y les avisaremos. Eh, muchas gracias y que tengan una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias a todos.